El pasado martes 17 recibimos con muchísimo gusto y le dimos la bienvenida a nuestra agrupación a Ángel Facinetti y sus amigos. Ángel Facinetti tuve el honor de ser compañero de él de bancada en la Junta Departamental en el periodo 2005-2010, donde nos conocimos trabajando por los problemas de Montevideo, donde hicimos una linda amistad. Ángel tuvo una destacada gestión en la Junta promoviendo varios temas de control municipal muy importantes como lo que fue la empresa Autoparque que bastantes pérdidas le ocasionó a todos los montevideanos y también fue uno de los primeros denunciantes de los casinos municipales que terminaron luego con el procesamiento de, de cinco personas vinculadas a la Intendencia del Frente Amplio eh, un compañero de ruta que viene a sumarse, que viene a apoyar, a aportar que viene, como ha hecho siempre, a ganarse su lugar en base a trabajo y esfuerzo. Realmente fue un gusto para nosotros recibirlo, darle esa bienvenida. Eh, nos acompañó Pedro, nos acompañó Max, eh, Pedro Bordaberry, nuestro líder, senador, líder de Vamos Uruguay, nuestro candidato, y Max Apolinsky, secretario general del partido. Y nos acompañaron muchísimos, muchísimos amigos, a pesar de la alerta meteorológica, a pesar del frío, este, realmente fue algo muy lindo. Que bueno, que nos da muchas ganas, mucha fuerza para seguir trabajando, para seguir peleando, para recuperar Montevideo, que es uno de nuestros objetivos, pero también y principalmente para llevar a Pedro Bordaberry a la presidencia de la República a partir del 1 de marzo del 2015. Así que... Un gusto, realmente queremos compartirlo con todos ustedes y como siempre nuestra vía de comunicación para tener este intercambio que tan bueno es todas las semanas. Hasta la próxima.